Bueno, ¿Se acuerdan de Real 1? El modo ese que era puros cuadrados y que me traumatizó. Espero ver algo más que cuadrados. A esta altura no me sorprendería si fuera lo mismo, pero bueno, vamos a ver. Eh, no, no, nunca jugué de Real 2. No sé si afortunadamente o no, pero vamos a ver ahora. Hay un poquito más de ganas en los mapas, por lo que estoy viendo. Siguen siendo cuadrados, pero... Siguen siendo cuadrados, pero <coughs> veo un poco más de detalle... Che, pero no me puedo defender. Ya vamos a empezar así. No sé bien. Pues yo eso no lo puedo cruzar porque me va a matar. Así que debería buscar otra alternativa. Si cruzo esto me mata. Ah, ahí está. Qué tarado. Un poco molesto los Hecrabs porque son todos de sorpresa. Oh, eso es completamente injusto. Ya empezamos mal. Tienen podrido los. Los headcrabs, sorpresa, me tienen repodrido. Claro, claro, el tema. Pues los headcrabs no son problema cuando. Eh, por lo general, pero cuando. Cuando se zarpan, o sea, me puso un montón ahí, una caída que no puedes evitar y te saca vida, sí o sí, o sea. Hay cosas que no me están gustando ya, pero bueno. Tiene muy buenas frases. ¡Ah! Headcrabs que te congelan. Excelente, buenísimo. Lo que me faltaba. Claro, porque no no era lo suficientemente molesto los comunes, necesitaba algo peor. Claro, eso es muy cierto. Justo me siguen. Pa, para esto me siguen, ¿no? No, ya la estoy pasando mal, no sé para qué me presto por estas cosas. Necesito jugar mods de calidad de nuevo. No quiero jugar más estas cosas. Es que eso se usa con juegos que se lo merezcan, ¿esto? Mirá lo que es esto: un pasillo que da la nada. En medio de, de. ¿Por qué? ¿Por qué haces esta sección, entendés? Todo para que no quede con un pasillo recto como todo lo que hiciste en el primer mod. Hice esto para que digan, ah, bueno, ahora no pueden decir que hago todos pasillos. Dios. Mirá, mirá. Un ducto que da la nada. Un ducto que da la nada. O sea, ¿vo, ¿vos crees que le ponga esfuerzo o algo así? Eh, ya frustrado, ¿eh? ¿Qué van? Media hora recién, ya estoy repodrido este mod. Voy a intentar una vez más. ¿Qué? Ok, <risa> vamos a guardar. Bueno, está bien Si quieren No sé qué pasó No, no entiendo qué acaba de pasar Está no, bien No me voy a quejar Cuanto más rápido Cuanto más rápido se pueda pasar esto mejor Vamos... Vamos a guardar acá Porque seguro hago ah, una estupidez Ah, no No, no, no Lo tengo que matar Lo tengo que matar no, no, no puedes hacer esto. ¿no? ¿Qué es gracioso. E es gracioso, ¿no? Tipo, mira, mirá, la salida está bloqueada. Ah, pero si te acercas, oh, resulta que puedes ir. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de mapeo es este? <susurra> Ahí está, Dios, sacame de este mod. Sacame del mod, no del mapa, ya. Le tenía fe encima, yo dije la segunda parte, pero seguro aprendió de lo que hizo en el primero. No le va a ser tan malo como el primero. No, no, para nada. Una porquería. ¿Tiene algún.? A ver, es, es mínima la mejora, ¿eh? Es mínima la mejora. Está, pero no, no alcanza. Te juro que no alcanza. Sigue siendo una porquería esto. Lo peor es que es como el primero, o sea, me. Me. Me tiltea que... Que se nota que al, al chabón que lo hizo le importa, ¿entendés? Porque se tomó el tiempo de hacer cosas. Como los headcrafts que congelan. Este... Y, y todo eso. O sea, lo, lo, los puzzles no son horribles, ¿entendés? Pero... Ah, pero no, no mira, Mirá, ¿Por qué hablo bien del mod? E inmediatamente... Hace que me arrepienta a los... Dos segundos. ¿Cuánto fue eso? En ¿Dos segundos? Esto es bárbaro, te digo. Este, este mod me encanta. Yo. Si algún día tengo un hijo, le voy a poner de Real de, de nombre. Por todas las memorias hermosas que me trajo.. Que estoy hablando mal del mod hace 40 minutos, o sea, si, si iba a salir algo bueno, ya lo hubiera hecho. ¿Qué les gusta? Echo a ustedes? Azure Ship. ¿Life Cry of Fear. Por favor. The Real, papá. The Real. No. No me vas a venir a hablar de mods si no jugaste The Real. Ja. Por favor, ¿cómo te vas a perder esta obra maestra? Perdiendo la cabeza Es headcrabs y cuadrados O sea, antes era cuadrados Que eso ya era suficientemente malo Ahora es headcrabs y cuadrados No, yo te digo, esto es... No sé cómo no fue mod del año en su momento Como mod de Veno no le puso un premio o algo tipo, Que es uno de los clásicos, eh Hunger. ¿Cómo vas a jugar Hunger si no jugaste de real? Por favor Debo decir que esta escopeta cuádruple me gusta Me gusta la idea Por eso les digo... Por eso me hace enojar, porque si un mod es malo, es malo, y vamos a otra cosa. Pero que un mod malo tenga potencial en algunas cosas es lo peor que hay. Porque decís, mirá lo que hubiera sido. ¿Ven? ¿Ven que le puso esfuerzo? Tiene cinemáticas. Es una lástima. Si el tipo que ideó estas cosas se consiguió un buen mapper y alguien que le balancee los enemigos, hubiera sido un buen mod. La verdad. Una lástima. ¿Qué tengo que hacer? Ah... Cuadrados, pero por qué no lo pensé Por qué, cómo no se me ocurrió Bueno, ni que me hubieran dado indicios de que todo es cuadrado, ¿no? Es la primera vez que veo Estoy perdiendo la cabeza No, si crashea Si crashea te lo juro que no lo vuelvo a abrir nunca más en mi vida Lo desinstalo, si no le hago reseña No le hago nada, lo desinstalo si de una Y me pongo a jugar un mod como la gente Si llega, crashea, porque encima si todo lo que tengo que pasar Es malo <risa> Es malo, es lo que estoy pensando, perdón Si todo lo que tengo que pasar encima crashea Chao. Nunca vi un explosivo tan seguro en mi vida, le, le di tres tiros de magnum y explotó en el tercero, o sea... Es, es, es el mejor explosivo que hay, es más seguro que eso. Oh, un cilindro, cuidado, un cilindro. Me está por dar un infarto, otra figura geométrica, otro cuerpo geométrico, no sea un cuadrado un cubo. Oh, Me caí. dios, ¿cuál es el desafío en que estés completamente ciego durante más de 5 segundos con un enemigo que ataca cada 2 segundos? Recibí 3 ataques antes de poder atacar yo. No, entiendo que puedes evitar eso esquivando, pero... Pero dame una chance, ¿cómo puede ser un white hit kill de esa forma? Dame una chance, es un headcrab, no es un jefe, es un headcrab. Dame una chance. Dios... Encima desde acá, no te digo, es hermoso esto. pues yo también soy un tarado que no guarda. Yo no guardo, entonces es como que quisiera que esto dure más. No, subconscientemente debo ser mi peor enemigo. Porque si no guardé después de pasar por esto... Ah, bueno, no me dio goles. ¡Y un hecra, ¿Quién me hubiera dicho un headcrab. ¡Qué sorpresa! ¿Un cuadrado? ¡Oh, y un cuadrado! Este mod me sorprende. Cada, cada segundo que pasa, más sorprendido. Mira, Hecrab. Los mapas se llaman Hecrab, viejo. Ahora va a haber un Hecrab acá. Y sí. no te digo. No te digo. Por una vez, sorprendeme. Mostrame que me equivoco. Mod asqueroso. No, no, me, no me refería al mod. Tengo curiosidad cómo es el final de mi vida. Porque este mod me va a terminar matando. Y quiero saber cómo va a ser. De hecho, puede ser... Estoy empezando a pensar que, capaz, ya estoy muerto. Y esto es tipo mi tortura por el resto de la eternidad. O sea, pasar de Reals. Ahora seguro me entero que hay un De Real 3. Y bien termine esto. Y lo voy a tener que jugar porque no voy a dejarlo incompleto. Che, me trabé de nuevo, eh. A punto de usar no clip, te digo, ¿eh? no es algo que quiera acostumbrarme, pero esto está difícil y no por la dificultad. Sigamos, oh, mira esto, casi parece un mapa, casi parece un mapa competente. Esto sí que es una sorpresa. Esto no tiene mucho sentido, tío, la verdad. Pero no me voy a quejar porque es lo único mínimamente decente que tiene tuvo este modo hasta ahora. Y volvemos a los cuadrados. Y me trabé en el ascensor. Y me trabé en el ascensor. Me trabé en el ascensor. Excelente. Vortigons que tiran electricidad Bueno, siempre lo hicieron, pero no sé por qué Ah, la tira más rápido ahora La tira más rápido y hace más daño, por supuesto No sé por qué Me volví a trabar en el ascensor Ah, hay headcrabs verdes ahora Hay más Porque faltaban headcrabs, claro ¡Mirá, son tóxicos! Y te siguen sacando vida después de que... Mirá, ¡Mirá vos qué bueno, che! Pero justo lo que me faltaba. Yo ya decía, este mod no es lo suficientemente frustrante y porquería. Necesitaba algo más. Pero claro, ¡mátenme, mátenme! ¡Eso! Buenísimo. Esto se pone mejor cada segundo. Esto es el mejor mod que jugué en toda mi vida. Realmente <coughs> siento que nací para jugar este mod. O sea, mi vida no tuvo sentido hasta que abrí esto. Encima mira cómo saltan, saltan más alto Perfecto, buenísimo La verdad que 10 de 10 Se voy a recomendar a todos Pero cómo se supone que esquive eso No lo hace difícil, lo hace imposible, lo hace molesto Ah, Vamos a viajar un mod mejor Por favor Ah, Carga el nivel después de un fade out Y lo primero que hay es un Vortigo atacándome esto es peor que el primero, eh. Esto es muchísimo peor que el primero, eh. Lo, lo digo posta. Esto es. Es. No tengo palabras. No, no, no existe palabra en español para describir lo que. lo basura que es esto. Mirá el tiempo de reacción que tenés que tener para que no te ataque. Pero no tiene competencia, eh. No tiene ninguna competencia. Es el peor mod que jugué en mi vida. Hace 20 años que estoy jugando mods de Half-Life. Es el peor mod que jugué en toda mi vida. Y jugué mapas malos, eh. Jugué ma mapas malos. G-Crabs y cuadrados. ¿Quién lo hubiera dicho? G-Crabs venenosos, por cierto. Que te sacan... Sacan vida... Mira. Mirá. Dos años después de que me escapé o lo maté, me sigue sacando vida. Con todo el texto en la pantalla, que dura 10 horas el texto. Ahí está. No, esto es excelente, te digo, ¿eh? Esto es material, pero de primera. Cry Yo les decía a los muchachos cuando empecé, Cry of Fear, Day Hunger, eh, Life's End, Echoes. ¿Qué es eso? Si no jugaste de real, no existís. Mira hasta dónde saltan, miraste hasta dónde saltan. Cuadrado, cuadrado, hecrab, cuadrado, hecrab, hecrab, cuadrado, cuadrado, salida, salida que no tiene sentido. Vortigón rápido, hecrab, cuadrado, hecrab. Estoy volviendo loco. Ayuda. Ayuda. Encima. Bien para que no puedas ver los hecrabs. Los esconde ahí. Los esconde ahí en el, en el agua. Perfecto. Está bien. ¡Ah! Está bien, un Ichi. Porque faltaba... ¿Dos? ¿Eran dos? ¡Eran dos! Y tengo cuatro de vida. Claro, no, no es que puedo decir esto es una troleada, ¿entendés? O sea, el que hizo esto sabía bien lo que estaba haciendo. O no. O no. Le dimos un golpe Guardamos Subimos Y le damos el otro Si podemos Guardamos ¿Vieron? Ya está Me faltó uno Guarda ya Si mato ese ya está, es cuestión de dar vueltas en círculos y listo. Ah, son tres, creo. Pensé que era uno. cuando tenga un poco más de distancia, guardo. Listo. Listo. Excelente. Vámonos. Por supuesto, vamos a hacer sin, sin el, el láser, ¿no? No copiemos un buen juego como Half-Life. Yo sé más que Half-Life. Voy a hacer mis propias cosas. Ah. What? What? Está bien. Ok. No, no, no entiendo qué está pasando. Esto se está rompiendo, ¿eh? ¿Qué pasó? Acá hay más. Así que. Voy a guardar. Ah, hay muchas más. Ok. Pero cómo...? No, esto es una troleada, ya estoy convencido. Esto es una troleada, no. El tipo hizo esto con un chiste, no puede ser. Ah, bueno, puede ser. ¿Te referís a activarlo así y después no tocar los lásers? Eso puede ser, pero. Para, guardé, ¿no? Sí, acabo de guardar. Oh. Pará, ¿y acá qué hago? Pero ya está cerrada la puerta. Uy, ¿para qué guardé? ¿Ah? Bueno, aparentemente de alguna forma, supongo que esto tiene portales. Ya va, ya va. Ahora ya estamos en el punto de que no importa si crasheo, o sea, por más que crashee voy a tener que seguir. No me digas que el final está roto ¡Uy! ¡Sí! ¡Uh! ¡Listo! Gracias, Santu oh. ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Este ¿Es el final? ¡Ja, wow Wow. ¡Ah, oh, Dios! ¡Ay, oh, Dios! Voy a...